Ah, que pito que la droga mejor remedio no, el mejor remedio era la alegría de sentirse amado por el Señor de tener al Señor a nuestro lado creerle que me dijo que no tuviera miedo que Él estaba conmigo que Él era el camino, que era la verdad la vida, que lo siga que le entregue mi corazón para que Él pueda actuar ese corazón herido, para que yo pueda llegar al fondo de su ser sí lo hemos hecho <risa> bueno, veamos ahora esta palabra viva y eficaz y un día nos toca el antiguo testamento, los salmos ¿se acuerdan? que fue lo primero que partimos con nuestra Biblia que ya sabemos que el Nuevo Testamento y algunas partes del antiguo ya lo Hemos repasado todo. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 30, mira lo que nos dice. Escucha, Señor, ten compasión de mí. Señor, ven en mi ayuda. Tú cambiaste mi luto en danza, me quitaste la ropa del duelo y me vestiste de fiesta. Por eso te canto sin descanso, Señor Dios mío. Te daré gracias por siempre. Palabras. Te daré gracias por siempre. Por siempre, amado Señor. Para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque tú siempre me has amado, siempre me vas a amar. Siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, mi Jesús amado. Bendito seas. Porque, porque has cambiado mi lamento en una danza, dice la canción ¿Ya? Y aquí tú cambiaste mi luto en danza con su muerte, con su resurrección Me quitaste la ropa del duelo, me quitaste los odios, me quitaste todo para la gloria tuya Así que hermanos queridos, digámosle gracias Señor, ayúdame a ser consecuente contigo que lo que yo viva en esa alegría esperanzadora tuya la pueda llevar y compartir con los demás.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 Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran